Pasamos a la siguiente interpretación de la senadora Galán del Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Poder en Marea, sobre las medidas a adoptar por el Gobierno para la protección de los derechos sociales y electorales de los españoles residentes en el exterior. Tiene la palabra la senadora Vilagalán. Muchas gracias, presidente. El pasado 21 de diciembre, cuando faltaban poquitos días para, para Navidad, para que muchos exiliados económicos del Estado español volvieran a casa para encontrarse con sus familias, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró que el Gobierno no ha expulsado a nadie y consideró que actualmente los jóvenes que se marchan al extranjero a trabajar muestran inquietud y amplitud de miras, a la vez que subrayó que irse fuera enriquece la mente. El ministro Dastis respondía así en el pleno del Congreso a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Pablo Bustinduy, quien pidió al gobierno que pusiera los medios para no abandonar a su suerte a los cientos de miles, quizás millones, no lo sabemos, de eh, ciudadanos del Estado español que han tenido que emigrar por culpa de una crisis que ellos no causaron. La crisis provocada por los poderes financieros con la connivencia de los gobiernos, pero no solo la crisis, sino también las políticas de austeridad del gobierno y la destrucción de empleo han sido los principales causantes de esta emigración. No reconocer el drama que hay detrás de esta emigración forzada es insultar a la mayor parte de las comunidades de ciudadanos y de ciudadanas del Estado español que viven en el exterior. Es un dato. La crisis destruyó 3.802.800 puestos de trabajo entre 2007 y 2014. Perdón senadora. Perdón, senadora. Por favor, guarden silencio. Gracias. ¿Creen ustedes, desde el Gobierno, de verdad que la inmigración no tiene nada que ver con este dato? La inmigración posterior a la crisis tiene mucho en común con la inmigración económica que hemos estado recibiendo en el Estado español desde el año 2000. Inmigración proveniente de países latinoamericanos, africanos, árabes, de Europa del Este, y que venía a consecuencia de una baja tasa de taro, concretamente 10,6% en 2001. Es así, señor ministro. A más baja tasa de paro, mayor es la inmigración. Y menor es la emigración. A más paro, mayor la emigración y menor la inmigración. Eso que parece una obviedad digna de Rajoy, de un vaso es un vaso y un plato es un plato, ustedes no quieren reconocerlo. Pero es demasiada casualidad que la mayor emigración se produzca con su gobierno cuando llegamos a máximos históricos de paro en 2012 con un 25,8% y además la tasa de paro juvenil en 2015 era del 53,2%, la más alta de los seis países del Mediterráneo. ¿Esto no tiene nada que ver con la inmigración juvenil, señores del Gobierno? Yo creo que sí. A pesar de la obviedad que le acabo de describir, el ministro de Exteriores tachó al diputado Bustin Duy de dramático y de no corresponderse con la realidad. Pues bien, desde nuestro grupo pensamos que quienes viven fuera de la realidad son ustedes, su gobierno. Puede que los jóvenes de su alrededor emigren solo, para, para, solo por placer, pero los datos demuestran que la mayoría de ciudadanos que lo han hecho a partir del año 2007 lo han hecho contra su voluntad y buscando una alternativa, no una vida mejor, sino simplemente una vida, un trabajo. Emigrar para la generación de jóvenes a quienes más ha golpeado la crisis no es chic, no es cool, no les abre la mente, porque allí donde emigran, en la mayoría de casos, encuentran situaciones traumáticas. Emigrar en estos casos no es una aventura, es una frustración, porque se emigra sin la información adecuada, habiendo destinado un montón importante de dinero para hacer este viaje. ¿Qué respuestas tiene su Gobierno? para este tipo de proyectos frustrados, para esa falta de información que tienen los jóvenes, las personas que emigran al exterior. Señor ministro, valga esta interpretación para saber qué información tiene el Gobierno también sobre estos ciudadanos que han emprendido este viaje y que no sabemos cómo ha terminado. ¿Qué información tiene el Gobierno sobre la situación de estos jóvenes actualmente? Intuimos que el Gobierno ha hecho poco en este sentido, ni siquiera sabe cuántos ciudadanos hay viviendo fuera porque apuntarse en el CERA no es ni siquiera, ni siquiera obligatorio, sino opcional. ¿Cómo se explica el Gobierno que, según el INE, el año pasado había 11.182 españoles en el Reino Unido y, sin embargo, la seguridad social británica cifraba en más de 50.000 los que se dieron de alta? Nos preocupa la falta de derechos sociales a los que se exponen nuestra ciudadanía en el exterior, pero también la falta de derechos democráticos. El censo crece, no todo lo fiel a la realidad que debería, pero ha crecido en 101.581 ciudadanos en el exterior en un año. Y a medida que crece el censo debería de crecer también la preocupación del Gobierno. Por lo menos crece así nuestra preocupación. Respecto a los derechos democráticos... De momento sabemos que la participación en la comunidad exterior ha caído enormemente desde la aprobación de la reforma del voto rogado en 2011, pasando del 30% en 2008 al 5% en la actualidad. Hemos multiplicado por seis la abstención en nuestra comunidad exterior. La sociedad civil, concretamente la Marea Granata, Granate y la Federación Internal de Entidades Catalanas al Exterior, la FIEC. Lleva seis años denunciando la normal legislación sobre el voto exterior, una reforma que fue regresiva y limitaba los derechos democráticos. También la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo han instado a reformar estos artículos de la LOREC y el Gobierno sigue haciendo oídos sordos. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo envió al Congreso una carta en la que advertía el menoscabo que supone el voto rogado para los derechos de los españoles residentes en el extranjero y transmitió su preocupación animando a legislar para mejorar el procedimiento. En la misma línea, la Junta Electoral envió un informe al Ejecutivo y a las Cortes en el que proponía que se permitiera votar por Internet para combatir el descenso de participación causado por la norma de 2011. Votar por Internet, esto para el Gobierno debe parecer algo futurista. En el mismo sentido, el informe anual 2016 del Defensor del Pueblo señalaba que la causa de desproporcionada abstención de los residentes en el extranjero, concretamente un 93,7 de abstención en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, obedecía a razones reales de renuncia al ejercicio o a la imposibilidad material de ejercer el derecho a voto por los ciudadanos. Es la hora de corregir y rectificar el rumbo que nos aleja de nuestros principios democráticos y civiles. Le recomendamos que naveguen en la página web de la Marea Granate para conocer las experiencias de los jóvenes emigrados, jóvenes formados aquí, que puede que ya no recuperemos más. Eso se llama Brain Drain, drenaje de cerebros o drenaje de talentos. Y que además cuando se encuentran en los países de acogida no pueden desarrollar sus capacidades porque optan a un puesto de trabajo que no se corresponde a su, su formación. Suelen estar eh, sobrecualificados para esos puestos de trabajo. Eso se llama el efecto brain waste. Es decir, también desperdiciamos esos talentos. Nos cuenta Adrián, un, emigrado, eh, que, un chico emigrado a los 20 años y licenciado en psicología, en el siguiente post cómo lo vive él. Somos la generación perdida, dice. una generación que ha visto cómo las certezas se desvanecían en dudas, una generación que al crecer se da, se da cuenta de la necesidad de crecer, de que ese modelo de crecimiento infinito basado en recursos infinitos tuvo sentido en el pasado, pero no lo tiene ya. Somos esa generación que ha perdido el miedo, porque entendemos que el miedo es la mayor paralización el mayor paralizador que existe y que hoy en día podremos estar parados, pero nunca quietos. Somos la generación que sabe que el miedo es el arma de los medios, que el miedo es el recurso utilizado por aquellos que poseen la mayoría de los recursos. Nos vamos, nos vamos de casa porque nos echaron. Abandonamos nuestras vidas y rechazamos nuestra comodidad, nuestra calidad de vida y nuestra seguridad. Porque si hay algo seguro hoy es que el mañana, no, el mañana no está asegurado. Tenemos Tememos seguir siendo cómplices de una oferta laboral diseñada para intercambiar tiempo y dignidad a cambio de esclavitud. Nos levantamos de nuestros asientos y de nuestras camas para sentarnos en el suelo. Porque la madurez de la vida no es tener una buena nómina a final de mes, es asegurar un futuro para nuestra descendencia. Una madurez que sin duda puede que tengan nuestros jóvenes, pero que el Gobierno ha demostrado que no tiene en ningún sentido. Permítame que le diga que la del Gobierno del Partido Popular sí tiene una visión, sí que es una visión de los años 60, del pasado siglo, en cuanto a participación en democracia. Les pedimos que el Gobierno tenga una inquietud, una amplitud de miras, de miras una adaptabilidad y una apertura a nuevos horizontes, pero no para emigrar fuera, sino para desde aquí preocuparse por los derechos sociales y democráticos de los ciudadanos que se encuentran hoy en el exterior. Gracias, senadora Vilá. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el ministro del Interior. Muchas gracias, presidente. Señorías, señora Vilá Galán, quiero empezar mi intervención manifestando el compromiso que tiene mi Gobierno, del que formo parte, para con todos los españoles residan en territorio español o no. Todos tienen los mismos derechos y deberes y este Gobierno tiene un compromiso firme en la salvaguarda de los mismos para con todos, sin ninguna excepción. Y, por supuesto, tenemos un compromiso. El compromiso no es solo legal, sino también moral y, por qué no decirlo, político, para atender a todos españoles, aquellos que residen en el exterior, sea por la razón o la causa que sea. Es cierto, señora Avilá, que actualmente hay un gran número de españoles que residen en el exterior, coincido con usted, pero este no es un fenómeno nuevo. Y, aunque usted lo ha insinuado, le insisto que no es la primera vez que sucede, ni ahora es el más intenso sobre todo que en otros momentos recientes de nuestra democracia, como usted ha llegado a afirmar. Sencillamente, la migración en España ha constituido un fenómeno social, político y económico fundamental en nuestra historia. Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, los flujos migratorios fueron constantes y obligaron a los poderes públicos a regular la protección de los españoles residentes en el extranjero. Y estos flujos han continuado hasta nuestros días. ¿Sabe usted cuál es la diferencia, señoría? Que en los últimos años España, además de ser un país de migración, también se ha convertido en un país que recibe inmigrantes. Y nuestras normas son claras, empezando por la propia Constitución, que en su artículo 14 permite garantizar a los españoles residentes en el exterior el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los residentes en España, con el compromiso también de adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan hacerlos efectivos y reales. Pero es que, en cumplimiento del artículo 42 de nuestra Constitución, se hace preciso establecer una política integral de emigración y retorno para salvaguardar los derechos económicos y sociales de los emigrantes, los exiliados y de los descendientes de ambos. Y, es más, la Ley 40 2006, de 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, avanza en el reconocimiento de los derechos de los españoles residentes en el exterior, establece su marco jurídico y los instrumentos básicos para garantizar a la ciudadanía española en el exterior el ejercicio de los derechos y los deberes constitucionales y también delimita las líneas básicas de la acción protectora del Estado y a las comunidades autónomas les reconoce el marco legal que da cobertura y garantiza todos sus derechos. Desde este Gobierno hemos trabajado y seguimos trabajando para crear los instrumentos necesarios para hacer posible la ayuda, la asistencia, la información y también la protección de los españoles residentes en el exterior. Todo el Gobierno está comprometido y como usted bien sabe, hay varios ministerios con competencias directas en ello, entre ellos el Ministerio del Interior, pero también el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, o el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, porque también tienen competencia en esta materia. Un primer objetivo es conocer en profundidad el perfil de esos españoles, para poder definir de forma concreta las políticas de migración destinadas a ellos, establecer canales de comunicación e información que nos permitan asesorarles y facilitarles la integración social y laboral tanto en el país en que residan como a su regreso a nuestro país. Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para estimular la participación de estas personas. Ayudarles en la tramitación de documentos, que es fundamental. Realizar los trámites administrativos, estudios, consultas o acceder también a ejercer su derecho al voto. En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social existen las Consejerías de Empleo y Seguridad Social, que, como bien sabe, son órganos técnicos de las misiones diplomáticas permanentes del Reino de España que desempeñan funciones de carácter institucional, informativo, asistencial y cualquier otra que le sean encomendadas. Desde ese ministerio se coordinan las prestaciones, ayudas asistenciales, asistencia sanitaria, subvenciones de la ciudadanía española residente en el exterior y de los españoles retornados. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, además de prestar la asistencia consular, de acceso al registro civil, de tramitación de los pasaportes, fe de vida, certificado de residencia y baja consular y renovación del DNI o permiso de conducir, la legalización de actos administrativos, funciones notariales, etcétera, a través del Consejo de Residentes en el extranjero, desarrolla actividades en materia de derechos civiles y laborales, acción educativa, social y cultural a favor de los españoles que integran dicha comunidad y su participación política en España. Y por último, pero no menos importante, desde el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la Oficina del Censo Electoral, hemos venido trabajando en la búsqueda de soluciones y medidas de mejora en la gestión del procedimiento del voto de los residentes españoles en el extranjero, para poder garantizar su plena eficacia y que contribuyan a remover posibles obstáculos de su utilización. Hemos mejorado la información que reciben como lectores. Se ha incorporado la posibilidad de realizar la solicitud de voto mediante una clave de, tram de tramitación telemática o certificado electrónico reconocido. Se ha agilizado el procedimiento y garantizado la gratuidad de la emisión del voto. En definitiva, señoría hemos simplificado el procedimiento y dado una mayor difusión de la información sobre el procedimiento de voto a los electores españoles residentes en el exterior. Y, desde el Ministerio, estamos haciendo campañas institucionales informativas específicas para este colectivo de electores. Pero somos conscientes de las dificultades que ha conllevado la puesta en marcha del voto rogado. Desde el Ministerio del Interior Hemos transmitido nuestro interés en mejorar este sistema escuchando muchas y variadas propuestas de su señoría al respecto. Por eso, somos de la opinión –y tuve la oportunidad de decirlo en esta misma tribuna– que se puede hacer una gran labor en la subcomisión creada en el Congreso de los Diputados dentro de la Comisión Constitucional para la Reforma Electoral. Creemos que cualquier reforma en este sentido debe partir de los grupos políticos, no del Gobierno, y ser fruto del consenso y que no debemos escatimar esfuerzos que redunden en la mejora de nuestro sistema. Tiene muchas posibilidades de mejora. Por eso, nuestra obligación sería encontrar entre todos el cauce para poder llevarlo a cabo. Sin duda, señoría, habrá cosas que podamos y debamos mejorar, pero creo que este Gobierno está trabajando duro para garantizar los derechos sociales y electorales de los españoles residentes en el exterior y eso no debe ser objeto de cuestión. Se está trabajando mucho y bien y son muchos los funcionarios y empleados públicos que están empleando su tiempo, su ilusión, el esfuerzo en hacer lo posible. Vamos a seguir avanzando en todo aquello que podamos para garantizar de una manera efectiva y eficaz los derechos de los españoles. Vuelvo a decirle: residan donde residan. Es nuestro deber, pero estamos convencidos también que es nuestra obligación. Muchas gracias. Gracias, señor Ministro de Interior. Tiene a continuación la palabra, la senadora Vilá. Muchas gracias. Eh, ministro, sorprende muchísimo escucharles explicar las bondades del Gobierno respecto a cuánto eh, debe, o, o se está trabajando para ampliar los derechos democráticos de los ciudadanos residentes en el exterior, o cuánto se está trabajando, cuánto de preocupado se está por los ciudadanos. Pero es que, mire, se lo he explicado antes, los datos son los datos y el, y el, y el hecho es que la participación... La participación de los ciudadanos extranjeros, perdón, los ciudadanos del Estado español que residen en el extranjero, ha descendido muchísimo. Estamos hablando de un 30% en 2008 al 5% en la actualidad. Entonces, exactamente, ¿en qué consisten esas medidas en las que ustedes dicen que están trabajando para aumentar esa participación cuando vamos al revés? El voto rogado fue una iniciativa de su gobierno, fue una iniciativa del gobierno del Partido Popular. Y ustedes ya sabían, cuando, cuando tuvieron esa iniciativa legislativa, que las consecuencias serían una menor participación de los ciudadanos que viven en el exterior. Sabían cuáles eran las consecuencias y eh, intuimos que además ya les estaba bien que esas consecuencias fueran esas. Miren, Nosotros creemos que es la hora de corregir y rectificar ese rumbo que el Partido Popular lleva con respecto a la participación, a la falta de derechos democráticos que tienen los ciudadanos que residen en el exterior y a la falta de derechos sociales. Nuestro deber es hacer que toda la sociedad participe de las decisiones públicas que afectan, que afectan a todo el mundo. Hay que ensanchar la democracia, no hay que encogerla. Eh, es la hora, además, de tener más y mejor democracia, como ha pedido tantísima gente que se sublevó en su momento también en el 15M en 2011. Se estaba pidiendo más y mejor democracia y la gente, los ciudadanos que residen en el exterior, piden más facilidades para poder votar. Tienen interés en poder votar y no pueden hacerlo de la manera que querrían. Nuestra comunidad exterior, los exiliados que se fueron consecuencia de la crisis, tienen derecho a poder volver y a poder votar. No les pedimos que nos expliquen las bondades de su Gobierno, que piensan implementar una u otra medida y que, además, le pertenece al Congreso eh, tomar la iniciativa en esa cuestión. Queremos compromisos por parte del Gobierno para que los ciudadanos en el exterior puedan tener los mismos eh, derechos democráticos que tienen los ciudadanos que residen en el Estado español. Muchas gracias, senadora Vilán. Quiero continuar la palabra, en nombre del Gobierno, el ministro del Interior. con todo respeto, lo dije en la tribuna en mi otra intervención, creía que no era necesario volver a insistir, no la aprobó el Gobierno del Partido Popular, la aprobó el Congreso de los Diputados y fue una proposición de ley que estuvo respaldada por el PSOE y por el Partido Popular. Mire, señoría, yo no sé si no me he sabido explicar lo que no puedo es utilizar otra vez tres minutos para contarle a usted todas las medidas que estamos haciendo para poder favorecer el voto en el extranjero. Le he reconocido que hay problemas, pero lo que no puede ser es que, desde que se puso en funcionamiento el voto rogado y, sobre todo, en los últimos años a propuesta del Partido Popular, se han dado muchísimas más facilidades. A lo mejor hay que establecer otro tipo de preguntas, porque a lo mejor no quieren participar pero que no vayamos a echarle la culpa cuál es el procedimiento. Mire, le he dicho que creemos que hay que estar… Hemos mejorado muchas cosas, porque están ahí, y tenemos que seguir mejorándolas. Pero como no se mejoran es como ustedes. Venir a decir que hay que mejorar, pero ustedes no aportan ninguna salida, no aportan ninguna postura, no hacen. Lo único que le hemos dicho que se ha creado una subcomisión en el Congreso de los Diputados, dentro de la Comisión Constitucional, para la reforma electoral. Y entendemos que, en ese marco, en el mismo en el que se aprobó el voto rogado, deben todos los grupos políticos de formalizar cuáles son todas y cada una de sus propuestas para que podamos, entre todos, conseguir mayor eficacia en el voto. Y eso es lo que queremos hacer para reconocerle a todo el mundo la posibilidad y que todo aquel que quiera votar que lo pueda hacer. Por tanto. Yo insisto, señoría, se ha venido trabajando mucho y bien desde aquel momento, y creo, y creo y se lo digo sinceramente, que tenemos que mejorar mucho en el, en el camino que juntos tenemos que recorrer, pero lo que no puede ser es una iniciativa exclusiva o a impulso de un Gobierno. Fue una proposición que hicieron los grupos políticos en el Congreso y aquel modelo es el que debe de emplearse para ahora, donde, sin duda alguna, hay una composición mucho más plural en el Congreso de los Diputados, también en el Senado, que se utilice ese sistema para poder alcanzar una norma que venga a satisfacer los deseos de todo el mundo y que al final repercuta en el beneficio de los nacionales que están residiendo en el extranjero. Y al final lo que decida la mayoría será lo que vaya a prevalecer y eso es lo que tenemos que hacer. Así que vamos a trabajar hay un marco perfectamente diseñado en la subcomisión dentro de la Comisión de Derecho Constitucional y se ha creado para eso. Así que, señorías, a trabajar. Muchas gracias. Señorías, pasamos al punto